Estás a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología Oxlack. Oxlack. La historia del hombre lagarto es algo incierta. A lo largo del tiempo se ha transformado más en un término otorgado a seres monstruosos cuya apariencia sea la mezcla entre un lagarto o cocodrilo y un ser humano. De manera científica, se ha hecho referencia a estos seres como Homo subterraptus. A diferencia de otros críptidos cuyos avistamientos pertenecen regularmente a una región específica del planeta, los hombres lagarto han sido localizados en lugares tan lejanos como Japón, Sudamérica la India, Estados Unidos, entre otros. Un común denominador que podemos anotar entre muchos avistamientos es que son en zonas relativamente alejadas de donde habitan los humanos. Suelen ser boscosas o cercanas a pantanos. Incluso se ha llegado a comentar el avistamiento de un supuesto demonio lagarto en las montañas de Virginia del Oeste. Pero, ¿qué tan viable podría ser la existencia de críptidos como estos? Las teorías de su origen son variadas. Mientras que algunas personas piensan que podrían ser otra línea evolutiva en la que los seres anteriores a los humanos se desarrollaron en distintas regiones más acercadas a los pantanos, hay otras que mencionan que podría tratarse de alguna especie superviviente de la era de los dinosaurios, como lo es el cocodrilo. Hay una tercera teoría que indica incluso que los hombres lagarto podrían llegar a ser reptiles alienígenas, los famosos reptilianos. Al respecto de estos, existe muchísima información, incluyendo el hecho de que los reptilianos se esconden entre nosotros con camuflaje y dominan o representan a las personas que gobiernan nuestra raza en la búsqueda constante por dominarla. Si nos centramos en una región específica, está el del hombre lagarto del pantano de Escape or en el condado de Lee. Al respecto de este caso, existe un testimonio que puede dar luz al asunto y a la vez aterrarnos con su narración. Se supo por primera vez de un encuentro directo con este criptido en el año de 1988, la noche del 29 de junio de ese año. Christopher Davis, un adolescente de 17 años, manejaba de regreso a su casa cuando uno de los neumáticos de su automóvil sufrió una falla. Su testimonio impresiona tanto que puede llegar a estremecer. Mientras guardaba las herramientas, miré hacia atrás y vi algo corriendo a través del campo en dirección hacia mí. Se encontraba a algunos metros, y desde ahí podía distinguirse claramente sus ojos brillantes de color rojo. Salté al interior del automóvil y mientras lo cerraba, aquel ser intentó abrir la puerta. Pude verlo desde el cuello hacia abajo, y tenía tres enormes dedos con largas uñas negras y piel gruesa de color hermoso. Era fuerte y estaba muy enojado. Lo vi correr por el espejo y después saltar al techo de mi auto. Escuché un gruñido y después pude ver los dedos de sus pies cuando se acercó más al parabrisas delantero. No soporté más estar en esa situación. Así que encendí el auto y aceleré lo más posible para poder sacudir a la pobre criatura. Aunque muchos dirán que su narración suena más a la de una película, se sorprenderán al saber que después de realizar el reporte de los daños cometidos al auto y notar los enormes rasguños concordantes con garras, además de que Christopher pasó el examen de detector de mentiras, le dieron otro enfoque a la situación. Fuera o no verdad lo que él vivió, la evidencia física del daño existió, además de que fue tomada en la zona del ataque una huella con un molde de yeso. En el año 2015, en Carolina del Sur, algunos medios informativos hablaron de un posible avistamiento del hombre lagarto y fue distribuido un video de baja calidad en donde puede verse a muy larga distancia la silueta de una criatura entre los árboles. Después de revisar el video, las autoridades revisaron la zona, pero no encontraron evidencia concluyente al respecto de la criatura. La influencia de estos críptidos en la cultura popular es bastante amplia. Existe un hombre llamado Eric Sprout, que se ha hecho llamar de manera literal hombre lagarto, pues ha dedicado gran cantidad de tiempo de su vida a realizar modificaciones en su cuerpo y cubrir toda su piel con tatuajes para parecer cada vez más a un reptil. Este hombre trabaja la mayoría del tiempo en eventos de tipo show de fenómenos o en televisión. Su transformación es tal que incluso se modificó la lengua y los dientes te dejará sin duda con la boca abierta, ya que es impresionante. En el anime japonés llamado Overlord, que se basa en un videojuego, los hombres lagartos son una especie pacífica de semi-humanos, que se encuentran distribuidos en distintas tribus cerca de los pantanos y que evitan a los seres humanos porque prefieren mantenerse ocultos. Sin duda, los realizadores de este proyecto retrataron muy bien la naturaleza que se teoriza de estos críptidos. La otra referencia del hombre lagarto en la cultura pop es el villano de DC Comics, Wylon Lewis, el también denominado Killer Croc. Es uno de los múltiples enemigos de Batman. Su condición no fue natural, sino que se transformó como consecuencia de una condición médica hereditaria, como una especie independiente a la de los seres humanos. Sin embargo, esto no detiene al personaje de tener una naturaleza salvaje digna de un reptil, pues gusta de nadar y vivir en pantanos, como los hombres lagarto de la criptozoología. El tema de los Lizardmen u hombres lagartos, son sin duda uno de los más misteriosos, ya que es un tipo de criatura que podría habitar en cualquier parte del planeta. Habrá que poner más atención en las zonas pantanosas de nuestra región, no sea que un día veamos uno de estos seres y se nos escape antes de haber logrado tomar evidencia. ¿Qué les parecen estos tomos de criptozoología? Hasta el momento vamos 18 capítulos. Si quieres verlos todos, en la descripción de este video te dejaré el link para que puedas verlos completos. Este es un anuncio para toda la Legión Oxlack de Tijuana, Baja California, porque voy a estar en su ciudad en el evento Yata Evolution 2018. Así que todas las personas que sean de Tijuana, voy a estar dándoles una conferencia en ese evento sábado 27 de octubre, donde les voy a llevar mis libros de criptozoología, vamos a hacer dinámicas, vamos a poder firmar autógrafos, fotografiarnos, etcétera, un montón de cosas que vamos a hacer, además de la conferencia que voy a dar ese sábado 27 de octubre, ya te Evolution 2018, toda la legión Oxlack, allá los espero.